de mí la mejor versión de un egocéntrico yo yo no quiero ser un Por vosotros, por mí, por todos mis compañeros y por la música. ¿Sale? soy chica sobresalto acabamos de sacar un disco muy chuli que se llama sobresalto y todo esto de encuentros pues ha sido un sobresalto también como todo este proceso y estoy muy contenta quiero dar las gracias a todo el mundo y ojalá ojalá ojalá que disfrutéis de nuestra música tanto como yo y como la banda tan bonita que llevo conmigo Yo salgo vestida de superheroína porque al haber echado todo en el disco, todos los complejos y todos los miedos, cuando lo acabé dije: Joe, esto es de superheroína, ¿no? Y esa mezcla entre complejos y ser una superheroína, pues parece que está guay. La pues música es un poco especial, espe yo digo que el disco es a ratos bailable y a ratos llorable como la vida. Si venís a ver Chicas Sobresaltos vais a encontrar a veces con una cantautora más tranquilita y más melancólica de ratos y podéis encontraros también a la banda, que son una música y unos músicos ultra maravillosos y creo que de todo mola un montón.